hola hola qué tal amigos cómo están bienvenido a este nuevo programa de tomando mate retomando vida y hoy con un tema que puede llegar a no ser muy popular pero que es importante conocer que es importante discernir que es importante repensar porque desde ya que si queremos avanzar si queremos crecer si queremos evolucionar y ese es el propósito de este canal tenemos que tener en cuenta esto que es sumamente importante. ¿Y a qué me refiero con esto importante? Justamente el título lo dice todo. Y es, sigue a tu corazón, pero no esperes la felicidad. Y ahora vamos a ir viendo que esto no solo es cuestión mía, sino que también es un problema y un dilema que viene desde los tiempos bíblicos. Por eso vamos a hacer. Algunas referencias a citas bíblicas, 12 que extraje para reforzar lo que vamos nosotros a plantear ahora. Pero antes les echo a todos ustedes una fábula, un cuentito, que puede ilustrar esto que, que vamos a comenzar a, a, a platicar. Y esta fábula se llama así, el perro vagabundo que aspiró a más. ¿Sí? Muy bien. Se trata de un perro callejero que le gustaba curiosear y pasearse por todos los rincones e ir de aquí para allá sin destino o propósito. Como todos los perros callejeros. Y como muchos perros que no son perros, pero... que tienen figura humana. Siempre había sido un vagabundo este perrito y era muy feliz con su forma de vida. Claro que sí, porque el vagabundo Realmente eh, es feliz puesto que no aspira a nada, no quiere nada, no pide nada Por ende lo que la vida le presenta eh, lo agradece y se conforma En eso hay sabiduría, no vamos a negar que eso sea así Sin embargo, ¿hemos nacido para estar vagabundeando y para estar callejeando? Bueno, puede ser que sí, pero según mi fábula dice otra cosa hasta que llegó un momento donde se cansó este perrito de las mismas calles sucias y maldolientas, aspirando a alcanzar mejores condiciones. Y por eso decidió en una ocasión penetrar en un palacio cuyas muchas paredes están recubiertas de espejos. El perro entró corriendo en una de sus acristaladas estancias y al instante vio que innumerables perros corrían hacia él en dirección opuesta a la suya. Aterrado, guau, guau, guau, ladrando por todos lados, se volvió hacia la derecha para tratar de huir. Pero comprobó que también había gran número de perros en esa dirección. Se volvió hacia la izquierda y guau, guau, guau, comenzó a ladrar despavorido. Y decenas de perros venían por ese lado también. Y por supuesto ladraban tan amenaza, amenazadamente como él también ladraba. Miró en todas las direcciones y en todas contempló perros enemigos que no dejaban de ladrarle. En ese momento, el terror de, en ese momento de terror, de pánico, decidió el perro hacer una respiración profunda conectarse, ir hacia adentro y entregarse de forma definitiva a la jauría. Y es así que luego de este acto tan maravilloso y tan sublime, este perrito callejero descubrió que todas esas amenazas eran producto de su falta de percepción de la realidad y del excesivo temor a lo desconocido. Esa es la fábula que, que hice para ustedes. Yo creo que proyecta y refleja bastante bien esto que vamos a, a comentar. Porque la, per, la percepción errónea de la felicidad conduce a la muerte espiritual. Porque la felicidad es algo instantáneo, es algo pasajero, es algo vano. Y entonces si vivimos buscando felicidad espiritualmente nos detenemos, nos conformamos con las cosas externas y por ende entonces no llegamos a trascender y vencer nuestras limitaciones, nuestras dudas, nuestros miedos, seguimos siendo siempre un callejero, un perro que anda las, en, la, en los sitios malolientes de este mundo. El discernimiento purificado y impulsado por el amor a lo superior, abre una vía hacia el despertar definitivo. ¿Sí? Porque ese impulso que, que lo detona el amor hacia las cosas elevadas, debe ser sin ningún lugar, a duda, anhelado, deseado y esperado por la persona, alimentado a cada momento y a cada instante. Y eso solo surge, y lo hemos visto todos nosotros, y de seguro lo han visto ustedes, surge ese fuego, surge ese amor y surge esa aspiración cuando uno ya ha pasado por muchas situaciones de dolor y hasta de sufrimiento. Sí. Y el dolor es necesario que aparezca porque el dolor señala error. Eso es lo que nosotros explicamos. Lo terrible del dolor es cuando persistimos en ese error... Y entonces ya el dolor deja de ser dolor y pasa a ser sufrimiento. Buda decía, el dolor es inevitable, claro, porque todos tenemos cosas que mejorar, ¿no? Y tenemos muchos errores. Pero el sufrimiento es opcional, decía Buda. Hace unos días puse, seguir al corazón no es ir hacia la felicidad, que es un estado mental, pasajero, externo, transitorio.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 todos los miedos, todas las situaciones amenazantes. Como este perro que se conectó, se entregó a la existencia y a la vida. Y entonces, ninguno de esos perros era real. Ninguna de esas amenazas era real. Porque, ¿acaso no es todo la divinidad? Si todo lo que nos rodea es la divinidad, entonces, ¿qué puede resultar amenazante? que puede resultar limitante? que puede resultar algo trágico para nosotros? Para nada, no es así. Todas esas condiciones que resultan una enorme tara, todas esas condiciones que no nos permiten crecer, no, proviene del exterior, proviene del interior. Y claro, aquel que busca avanzar tiene que enfrentarla. Y estas citas que extraje de la Biblia a la cual vamos a leer, quiero que pongan mucha atención, hacen referencia a todo ello. Por ejemplo, con ¿sí? un lenguaje bastante judaico, por supuesto, algo cruento y primitivo, porque no es el lenguaje que yo utilizaría para estos tiempos, pero en Hebreos 12.6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Sí? ¿Eh? Un padre que azota aquel que busca su cobijo, aquel que busca su cercanía. ¿Eh? Bastante cruenta esa palabra. Pero, ¿qué nos está dando referencia? Nos está enseñando, nos está mostrando que la intención de la divinidad es la intención de que nuestro carácter se tenga. Es la intención de que lo mejor de nosotros surja. Y hay que pasar por el dolor. No hay otra manera. ¿Acaso por qué creen que al corazón de Cristo le ponen espinas? Porque para poder romper con todo aquello que aprisiona al ser, se debe de pasar por situaciones en donde desde ya, ese desapego, ese soltar y esa liberación se traduce en dolor. Pero es un dolor que puede resultar amargo al principio, pero es maravilloso y es gozoso al final, como la verdad. En Juan 15, 18-19, Jesús dice, «Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre ustedes. Por eso el mundo los aborrece. Cuando ya es momento de encontrar la divinidad en nosotros, el Cristo en nosotros que está en nuestro corazón, ustedes no esperen que el mundo los aplauda y que el mundo los aliente y los victoree y los reconozca. Por eso es que ahí viene una de las más difíciles pruebas. Seguir un camino en donde la mayoría no lo sigue. Sin embargo, Jesús lo está diciendo. Sigan adelante, porque ese es el camino que yo seguí. Y eso me pasó a mí, y por supuesto que les va a pasar a ustedes. En Pedro 4, del 12 al 13, se dice... No se sorprenda de las pruebas de fuego, a que se vean sometidos, como si le estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. ¡Ah, caray! O sea, primero, no te sorprendas cuando vengan las situaciones de dolor, de conflicto, de, de pruebas... No solo no te sorprenda, eso es algo de esperar para aquel que está avanzando, mejorando, cambiando. Pero eso no es lo más revelado o lo, o lo más exigente, sino que encima nos dice, Alégrense. ¿sí? Porque esa es señal de que están avanzando. Las pruebas son señales de que estamos por el buen sendero, por el buen camino. Pero claro, en este mundo en donde todos queremos todo fast food, todo muy a domicilio, todo muy comodito, claro, nadie quiere que la situación se le complique. ¿Mm? Pero de esa manera, en ese estado de confort, ninguno de nosotros realmente va a poder sacar ese enorme potencial que existe. Carta 2 de Timoteo. De 3 a, a 3.12 dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Je Jesús, padecerán persecución. ¿Sí? Claro, ya no hay persecuciones en donde se persigue a los cristianos. Pero sí pueden llegar a ser ustedes perseguidos por estar explorando, descubriendo o avanzando realmente de manera espiritual. Y perseguidos puede resultar a través de un señalamiento, a través de, de un desprestigio, a través de una burla, a través de un desdeñamiento, de un dejado de lado, a través inclusive que los corran de su casa, como en algún momento a muchos nos ha pasado, ¿Sí? Pero bien vale la pena, claro que sí. Cualquier situación que se presente, si vamos en búsqueda de... de de la verdad, dejando de lado los fanatismos desde ya, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón y encendiendo ese anhelo por lo superior, siempre hay que continuar, no hay que detenerse. Santiago 1.2 dice, Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Aquí nos habla del gozo, o sea, tenemos que estar gozosos, ...por las pruebas que vienen. Y muchos de nosotros queremos huirle al karma, ¿no? Y que no, que el karma no venga. Aquí es todo lo contrario. Los maestros inclusive nos dicen... ...no, reciban ese karma. aceptenlo Y por supuesto, discernanlo, Obsérvenlo, aprendan de él. Y rápidamente uno se libera. Pero si andamos luchando, si nos andamos resistiendo si andamos negando esa condición que se presenta, y entonces, claro, no vamos a salir de ahí. Y ese dolor que produce ese karma, de seguro se va a traducir en sufrimiento. En Santiago 1.12, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que aman. Claro, porque en el momento de examen, por supuesto, ¿no? desde ya que la máxima atención se requiere, desde ya que es un momento en donde debemos permanecer en sumo, suma alerta, pero ese examen y esa prueba pasan, y entonces viene luego la alegría, viene luego el regocijo,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 cuando hay una prueba, porque es una grandísima oportunidad. Pedro 4, del 12 al 13, seguimos con las citas, está es la cita número 9, nos quedan tres más. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Como si alguna cosa extraña se estuviera aconteciendo, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con la alegría. Bueno, sigue reafirmando todo esto que venimos hablando. En Romanos 8, del 35 al 39, dice, ¿Quién nos separará del amor de, de Cristo? Tribulaciones, o angustias, o persecuciones, o hambre, o desnudez, peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puesto a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero somos considerados pero no somos ovejas ¿eh? ninguno de nosotros las ovejas son aquellas que realmente no cambian lo que las mayorías hacen no cambian a. a a llegar a una condición de rebelarse frente a esas estructuras, frente a esas creencias, a esas tradiciones. Sin embargo, aquellos que sí lo hacemos, es posible que seamos llevados a condiciones límites. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los present, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! O sea, nada realmente externo, ni siquiera los ángeles, ¿eh? ni siquiera ninguna fuerza que esté más allá de nosotros, puede alejarnos de ese estado, de esa condición, de ese sitio que realmente a todos nosotros nos corresponde estar. Pero claro, tenemos que estar realmente convencidos, tenemos que estar realmente reafirmados en esta postura, que nada de lo externo nos desvíe del camino. Encendamos ese fuego y mantengámonos, más allá de los huracanes, más allá de las tormentas, más allá de los sismos, nada me va a mover de esa dirección, aquella que me va a llevar a ese estado que es el mío, y que me corresponde heredar y que me corresponde vivir. Es el estado crístico, el estado de iluminación, el estado natural de nuestro ser. Cita número 11. Juan 16, 33 dice, estas cosas soea, os he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo tenéis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Y claro, vencer al mundo significa trascenderlo, llegar a un punto de no afectación. Pero para llegar a ese punto de no afectación, hay que pasar por muchas pruebas. Y hay que reforzar nuestra ...verdadera esencia y esa conexión que debemos y tenemos que tener con el corazón. Porque el corazón es la palabra de ese ser crístico que existe en nosotros. Y ese ser crístico quiere que actuemos más allá de la ilusión de la mente... ...más allá de las limitaciones, más allá de aquellas creencias que podamos llegar a tener. Y por último, cita número 12... Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de la existencia, de la divinidad, de nosotros en esencia? El realizar, el volver al origen, el despertar, el evolucionar. Ese es el propósito, esa es la misión. ¿Cuántas veces tenemos que repetirlo? ¿Cuántos maestros más tendrán que venir a encarnar para decirnos, ¡Hey! Aquí, esto, todos estos espejitos de colores, toda esta pleitesía de los sentidos, toda esta hiperactividad mental e esta ilusión, no nos va a conducir a ningún lado. Es un callejón sin salida no vamos a topar con pared, nos vamos a chocar. Y por supuesto que vamos a estar a oscuras y no vamos a saber hacia dónde ir. Porque el camino de la materia tiene un tope. Tiene un punto en donde no se puede transitar más. En cambio, el camino del desarrollo espiritual, o sea, de la vida cuántica, de las esferas superiores... Es un camino de trascendencia sin, sin fin. Pero para eso, debemos de lograr que las cosas de este mundo no tengan poder sobre nosotros. Y claro, para llegar a eso, no significa que tengamos que negar las cosas del mundo, ni rechazarlas. No, no. Ese no es el camino. Porque aquel que le huye a las cosas del mundo, lo único que está demostrando es que todavía tiene poder esas cosas del mundo sobre él. Por algo le tienes miedo, por algo estás huyendo, ¿Sí? No. Tienes que vivirla, pero tienes que vivirla como si estuvieras en un desierto. O sea, no dejándote llevar y no, per no dejándote perder en esos espejismos que puedan llegar a presentarse. Porque vivir en un desierto, si bien es verdad que los espejismos aparecen, nos... Eh, nos lleva a nosotros a estar en silencio. Nos lleva a nosotros a estar lo máximo posible conectados con la conciencia, con las esferas superiores. No me refiero a que tengamos que ir a un desierto o a la montaña o a una cueva. No, aquí en el mundo podemos estar en ese desierto, podemos estar en esa montaña, podemos estar en esa cueva buscando, por supuesto, lo que se logra en esos lugares, en donde todo es inhóspito, en donde no hay nada, ni lo más elemental a veces. Allí se sufre todo tipo de incomodidades, sed, calor, inclemencias del tiempo, los cambios bruscos de temperatura, las molestias de la arena, las privaciones y carencias materiales. No, ya de las cosas útiles, sino incluso de las necesarias. El desierto es un paraje solitario y silencioso, es lo opuesto al ruido y a la algarabía. Al consumismo, a la vida fácil y placentera de nuestras ciudades modernas. Es para gente austera y templada. ¿sí? Y bueno, debemos de lograr de vivir así en este mundo. Hay muchas tentaciones. Los sentidos están y permanentemente bombardeados por un montón de estímulos. Pero nosotros como si estuviéramos en el desierto... Esas cosas no deben de tener poder. Y no hay que tenerle miedo a las posibles carencias o necesidades que puedan llegar a presentarse como una amenaza. No, porque yo estoy en el desierto, yo estoy en la cueva, yo estoy en la montaña. Esa es la idea que me tengo que hacer para poder trascender el mundo. ¿Sí? Me voy explicando. De esa manera me estoy convirtiendo en un iniciado. Y de esa manera voy a poder alcanzar la condición de místico. En donde las realidades superiores se me van a revelar. Porque la energía va a ver y se va a dar cuenta que a pesar de estar en una ciudad, que a pesar de que no me falte comida o a pesar de tener mi coche o mi casa, esas cosas no tienen poder sobre mí. Porque yo realmente... Estoy como en un desierto. Yo realmente no siento atracción por las cosas del mundo. Las vivo, las disfruto, utilizo esas cosas, pero si no están, si se me desposee de todo eso, si un día la hiperinflación o la crisis eh, financiera mundial o el colapso eh, de la energía y de la internet hiciese desaparecer todo eso, mi vida a seguir manteniéndose en un estado de paz, de confianza y de fe. ¿Sí? Bueno, no es fácil, pero tengo que lograrlo, tengo que alcanzarlo. Y si tengo que practicar, poder hacer a un lado muchas de estas comodidades por un tiempo como ejercicio, maravilloso, fantástico, vayámonos entrenando. Yo recuerdo hace muchos años, cuando no hace tanto, cuando era chico, ¿no? Adolescente. Hice una de estas eh, exploraciones o excursiones eh, en donde se nos enseñaba a, a sobrevivir, ¿no? De supervivencia. Mucho antes de los reality shows, ¿no? Y entonces estuvimos varios días en una isla, allá en el Tigre. ¿eh? Los de Argentina saben a dónde me refiero. En una isla apartado de todo, no había personas, y bueno, y ahí pasamos varios días carentes de, de, de comida, ¿no? Comíamos lo que podíamos obtener en esa isla, y raíces, y algo que pescáramos, y estábamos a la intemperie, intemperie de, de los mosquitos, del frío, de, de, de bueno, de todo lo que se iba suscitando, y después de esos varios días que estuvimos en esa isla, cuando regresé a mi casa, ya no era aquí. Yo creo que los que han vivido experiencias así, buscadas, eh, porque uno quería conocer lo que es sobrevivir, o inclusive porque no les ha quedado otra, ¿no? Porque de repente algún accidente o algo los hizo mantenerse alejado de, de cualquier comodidad, yo creo que saben a lo que me refiero. Y uno ya sabe la comida de forma diferente, uno duerme... En el colchón y en las sábanas de, de, de, de su cama. Y lo disfruta de una manera increíble, extraordinaria. Ya es diferente todo. Tiene conciencia de todas esas cosas. Pero también se da cuenta de que no son tan necesarias. También se da cuenta de que uno puede realmente vivir sin todas esas cosas. Y... Es capaz de descubrir realmente esa valentía, esa persistencia, todo eso tan valioso que existe en nosotros. Y que solamente en esas situaciones límite pueden llegar a, a, a salir a relucir, pueden llegar a presentarse. En el desierto, eh, en el desierto se pule el carácter, se nos enseña a ser fiel a nuestro corazón. Es el lugar de pruebas y padecimientos pero también es el despertar y el sitio donde reconocemos cada vez más la mano de la divinidad en todo. Por eso los momentos de pruebas son momentos en donde uno está en el desierto, son momentos en donde uno no se deja llevar por los temores, por, por la ansiedad, por los miedos, por los sentidos, y se mantiene firme en ese sendero y en esa dirección que es el despertar espiritual. Por eso la realidad física del desierto puede ser como un símbolo de la vida espiritual. Es el lugar del desprendimiento de todo lo superfluo, una invitación a la austeridad, al entorno a lo esencial. Es allí en donde el hombre experimenta su fragilidad y sus propias limitaciones. El lugar de la prueba y la purificación. Pero también es el escenario más apropiado para una búsqueda renovada y madura de nuestro encuentro personal con la magia en nuestro corazón, en el alma, el silencio eh, hace que esa voz profunda que viene del corazón surja y por supuesto nos lleva a un estado de humildad y de, sin, de sencillez increíble. Por eso es necesario los momentos de prueba. Por eso es necesario aventurarse a superar eh, ese estado de comodidad que nos da felicidad para ir alcanzando cada vez más esa conciencia que tanto nos merecemos. Y el desierto es un lugar, recuerden ustedes, de transición, no es el lugar que nos corresponde vivir. Pasamos por ahí para fortalecernos, para alcanzar esos niveles superiores y darnos cuenta que en definitiva la divinidad siempre está. Y es como ese maná del cielo que cae. Por eso les pasó ¿no? a los judíos, estando en el desierto 40 años, se alimentaban de hermana. Bueno, es una gran señal y una gran alegoría también de este confirmarnos que la divinidad siempre está en los momentos de prueba. ¿Sí? La clave del desierto es entonces mantenerse, sostenerse, no desviarse. Es alcanzar la total entrega a lo superior recordando que nos espera esa tierra prometida. ¿Eh? Una tierra que no es un sitio, no es un lugar, es un estado, es una condición. Las pruebas son nuestras aliadas y así las debemos y la tenemos que ver. Son los peldaños para alcanzar el propósito de, ese, de llegar a ser realmente libres. No nos quedemos como este perrito vagabundeando en la calle, ¿sí? Alimentando de, alimentándonos de, de, del basurero y bebiendo de esa agua cochina. Aspiremos a más, recordemos ese propósito, esa meta que todos nosotros tenemos. Y es verdad, nos vamos a aventurar a sitios y a regiones y a lugares y con personas superiores a las que Estábamos antes, pero claro, eso nos va a llevar a enfrentarnos a un montón de condiciones que deben y tienen que ser mejoradas. Pero yo persisto, y yo continúo, y yo tengo fe. Es más, yo me alegro de que todo eso esté sucediendo, porque entonces estoy aprovechando mi venida a este mundo. para ir terminando ya. Se asocia el sufrimiento con el desamor y la maldad, ¿no es así? Sin embargo... Realmente el sufrimiento es consecuencia de la ceguera, el sueño y la ignorancia. No es la maldad. La maldad es eso, torpeza, idiotez, ceguera, sueño. La maldad en esencia no existe, solo existe la inconsciencia. Una prueba es momento de adversidad. Y por supuesto, como toda adversidad, Debe y tiene que llevarnos a escudriñar, a examinar, a observar. Toda prueba es resultado de nuestro accionar en esta vida y en otras vidas. ¿eh? Ojo, cuando viene una prueba, que son las lecciones no aprendidas, que son los momentos kármicos, no vienen solo porque es un capricho esa condición o esa situación. O porque tuvimos mala suerte o buena suerte. No. Viene porque es consecuencia de todo un accionar de esta vida o de vidas pasadas. Entonces, por eso es que debemos y tenemos que poner atención. Y por eso, a expandir al máximo nuestra conciencia. Y recuerden, ya por último, toda prueba no es castigo. Toda prueba que surge a partir de seguir esa voz del corazón y que nos hace dejar de lado la felicidad de reconfortarnos con las cositas cómodas que nos puede brindar este mundo, que nos puede brindar el deleite de los sentidos, toda prueba tiene una intención al final de sanar, de restablecer en nosotros la plenitud y de conectarnos con la divinidad. Con nosotros mismos. Y con el todo. ¿Sí? Así que amigos. Sigan a su corazón. Y no esperen la felicidad. Busquen el estado de dicha. Que eso es muy superior. Nos vemos entonces hasta el próximo programa. Espero que les haya gustado. Compartan si esto es así. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima mateada. Chau chau chau.